2 s y el Mini 2 por parte de DJI vemos que aquí eh, también hay una actualización del eh, Hubsan Sino Mini S actualización en segundo plano, no es necesario lo voy a actualizar, siempre acuérdense de hacer esto dentro vale digo dentro, que tengan señal wifi y y no se les vaya a cortar que tenga batería el drone, por ejemplo. Y que tenga batería el mando, que está cargado a full, que tenga batería el terminal. Y vamos a hacer la actualización que dice así. ¿Quieres actualizar a la nueva versión, papá? Open Flight Record Depth Detail Date of the Flight Status Reminder and Improved Flight experience. In order to improve the flight experience, it is recommended that you update the app before continuing to use. You can also go to Google Play or also official website. Bah, bah, bah, bah. Uh, to download the well, no dice nada ni por qué ni para qué. Ya veremos luego. Cada uno va a sacar sus conclusiones. Esto casi siempre es una mejora en estatus de no sé cuánto, una mejora en el, una estabilidad en no sé qué. Y más o menos eso. Eh, continuar actualizando. Sí. Ahí hubo un corte de, de Wi-Fi, no sé por qué. Se ve que hizo algo la aplicación y me cortó el. Estará mandando algún dato a al la aeronave o lo que sea. Eh, actualización en segundo plano, no. Se está cargando, a ver si va bien, ¿no? Siempre actualizarla Por eso es bueno mirarlo Porque dije, mira, capaz que Hubsan también está haciendo una actualización Que no, dijo, no lo dijo nadie Pero bueno, acá lo acabo de descubrir Y ya lo voy a postear en todos lados Saben que me gusta ser el primero eh, No con Inés Pero prefiero para todo lo demás Ser el primero Y ahí va la cosa Esperemos, si, eso, si esto se hace tedioso, lo que voy a hacer es adelantar un poco el video, darle velocidad en la edición. Pero no, va bastante, a bastante velocidad. Este es un drone muy bueno, lo dije 25.000 veces. Quiere instalar, sí. Este es un drone muy bueno para iniciarse. Diría que el mejor por el precio que tiene, por lo que dura la batería, por la conectividad, por la señal, la potencia que tiene. Así instalada la aplicación. Okay. Abrimos de vuelta. Vamos a ver que la interfaz es un poco distinta. Voy a entrar, no sé por qué me dice iniciar sesión si yo ya estoy metido aquí. Si no mini SD, cómo emparejar dispositivo. Elija su próximo paso aviso de vuelo de seguridad. No sé qué dice. principal. Vale. Ok, le damos. Antes de la actualización mantenga el teléfono y la aeronave normalmente conectados y asegúrese de que la aplicación no entre en segundo plano. Le descargamos las el firmware a la aeronave. He tenido algunas veces algún inconveniente con esto, como que se ha puesto lento o lo que sea. Tengan paciencia. Eh... Yo creo que es un sistema muy bueno estas actualizaciones. Hay veces y hay drones que hay que enchufarlos. Y claro, estar enchufando al PC hay que tener un, un ordenador. Hay que buscar en la web. Hay que ver. Es, nunca es fácil porque los que hacen las páginas web parece que fueran de otro mundo. Nunca nadie entiende nada. Nadie encuentra nada y se hace complicadísimo. Pero bueno, aquí estamos. Ahí va el 14%. Va bastante bien. Aquí tenemos el dronete, hay que dejarlo quieto y cargado, como dije, porque va a estar descargando eh, todo lo que necesita de la actualización al dron, ¿no? Que puede ser, vaya a saber qué, porque no lo dice. Eh, optimiza FCC Performance, mira. Update, content, una optimización del, del sistema FC ah no, FSC Performance. En fin. El remote, bre, bre, bre, bre. esperamos ahí 28% sabiendo que tenemos que tener batería cargada del drone batería cargada del mando batería cargada del terminal conectados en lo posible al wifi wifi de tu vivienda o de donde estés lo puedes ir a hacer a un, a un sitio que haya un shopping lo que sea que tenga que tenga internet para conectar los clientes ¿No? Pero lo ideal es estar en un lugar donde puedas hacer las cosas con tranquilidad en caso de que pase. sino mini ese fecha es hoy 20 de marzo a ah, domingo 20 de marzo de 2022 y todo por supuesto, tu drone fotografía, ¿qué pasa? Ah, 87%. Bien, eh, tu drone, tu drone, que es la, la página de Facebook, y tu drone, tu dron ahí está haciendo las cosas. 100%, 110, 111, 112, no sé de qué habla. Ahí está haciendo sus cositas. Esta actualización se ha completado. Reinicie el dron manualmente antes de continuar usándolo. Vale, le damos completar. Calibración geomagnética. 1, 2. Lo ponemos boca abajo. Y lo mismo, 1, 2. Calibración exitosa. Y una de las cosas que voy a hacer ya, lectura de la brújula, son anómalas, claro. Estoy en interior. Eh, una de las cosas que voy a hacer es eh, apagar el dron porque se ha calentado. Como no tiene ventiladores y lleva encendido sin moverse, eh, la refrigeración es nula. Entonces lo que voy a hacer es calentarlo. Las lecturas de la brújula son anómalas. Calibre la brújula. Para papá, la, la lectura de la C, sí, papi, la voy a calibrar. Vamos a ver, vamos ahí, brújula, iniciar calibración. Pero, 1, 2, de cabeza, 1, 2, calibración exitosa. Bueno, puede haber que haya algún problemita, pero como decía que lo tiene que apagar y encender, lo que vamos a hacer es eso. La aplicación nos pidió que apagáramos el dron manualmente. Esperamos un momento hasta que hierve. Lo encendemos. Y ahora va a pillar lo que es la actualización. A ver qué nos dice. Ahora va a tener que aparecer la imagen, en cualquier momento. Ahí apareció. Estamos otra vez con la calibración. Uno. Aquí no hay nada magnético, no sé qué le pasa. Uno. Dos. Ahí va. Dice que es exitosa. Ahora sí, ven. Ahí quedó. Tenía ese pequeño inconveniente. Pero nunca hay que desesperar, porque... Ya vieron. Así que nada, voy a ir informando a toda mi gente de esto. Y ya está actualizado. Es un poco distinto a la interfaz, como pueden ver, eh, de este, comparado con, con los DJI, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente tiene ahí la ruedita. Ajuste de Warpoint, tiene un montón de funciones, tanto de, de seguimiento, de etcétera temas de la cámara, aquí por ejemplo, video, foto y aquí, bueno, el automático, el manual, a ver qué puso, sí, automático, manual y después, bueno, las diferentes funciones que, que encontramos, no tiene fotos así que no le voy a dar a la carpetita, el ISO y Shooter me lo marca ahí, papá, papá, papá. Pa. Eh, tiene unas funciones aquí. FPV. Esto para manejar la calibración del cardán. Si lo queremos poner más fuerte y más coso. Modo mapa, noche, no sé qué. Batería. A ver cómo están las baterías. Bueno, las baterías también. No es que se hayan calentado mucho. Poner estatus normal. Sin sistema. Sin, sin list Estable de transmisión, papá, papá. Pa, pa. Y acá ajustes, esto, ok. Estoy viendo por la actualización, ¿no? Que, que podía haber pasado. Eh, on, off, no voy a encender los motores. No quiero tocar nada porque, claro, en interior no me gusta tocar mucho a mí porque se puede, puede hacer alguna tontería y, y ponerse a despegar o lo que sea y no tengo ganas. Entonces, bueno, poco más que agregar. Voy a salir a volar y a ver qué tal ha ido esta actualización. Connor, para tu drone. Osvaldo, ya hice dos videos hoy. Acero, vitamina, eh. Acero, vitamina. <risa> GoPro, detén video. GoPro de TEN Video. Bueno, después de mostrarles el video que hice ayer. Eh, a ver, GoPro de Ten Video. Después de mostrarles el video de actualización de.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 pero lo ideal es estar en un lugar donde puedas hacer las cosas con tranquilidad. En caso de que pase cualquier cosa, que tengas que hacer algo ¿no? fuera de lo normal. Y, y bueno, por ahí el tema. 45%, esto lo adelantaré como dije. Menos mal que me puse a hacer esta actualización. Porque si salía así, me pedí una actualización y lo más probable es que no pudiera volar. Me ha pasado de quedarme bloqueado porque yo, por ejemplo, uso este terminal, el vivo i70, del cual ya hablé, ya hice videos, ya hice pruebas. Pero utilizo este terminal que no tiene SIM, no tengo conexión a nada porque es un terminal que utilizo solo para volar. Con este vuelo, el mini, volé mini, eh, R2, mini 2, Cubsan, sino mini C. Y han dado generalmente bien. Hubo un problemita con el Mini de DJI, el Mini 2, pero fue por un tema de, también de actualización. Y una vez que lo, lo volvieron a actualizar y se solucionó, se fue ese inconveniente. A veces hay inconvenientes de corte de, de imagen, que es bravísimo, porque sobre todo para la gente que se inicia, estás volando y te quedas sin visión, no sabes dónde estás. Siempre hay que tener en cuenta, eh, conocer el entorno un poquito, aunque sea, y marcar pautas, ¿no? El edificio amarillo, el pino alto, la montaña de piedra, el lago, eh, lo que sea, ¿no? El cenote, eh, aquella que está tomando sol boca abajo en la piscina, lo que sea que tengas referencias para, en caso de que pase cualquier cosa y te quedes a ciegas más allá de que apretás el return to home. Y el dron debería volver al punto de origen poder traerlo manualmente lo más cerca de ti, ¿no? A, a la vista. Pese a que hay que volar a la vista. Que eso es un tema que lo dicen y lo dicen. Nadie, casi nadie, tiene el dron a la vista. Porque este dron pequeñito, ¿cuánto lo tienes a la vista? 20 metros. Color blanco con el cielo. Ya no lo ves más. Entonces, bueno, se tiene a la vista lo que se puede. Y ahí va, 91% ya casi termina. Ha sido un bastante veloz. Se ve que era muy liviano el, la actualización. Así que nada, voy a tomar una fotito aquí. Para subirla. Dice que es 1.1.4. A ver si es verdad. 1.1.4. Vamos a poner, mientras se carga. Oh, ahí. Ahí está cargando, ¿no? Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Upgrade. Status. Upgrading. Status 3. 0.08.0. Vamos a esperar otro momentito. Total no cuesta nada. Eh Hubsan. Hubsan. Sí, no. Hubsan. Sí, no. Mini. Ese. Yo fecho hoy 20 de marzo. A domingo 20 de marzo de 2022. Y todo, por supuesto, tu dron fotografía. ¿Qué pasa? A 87%, bien. Eh, tu dron... En...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 Osvaldo, ya hice dos videos hoy, acero, vitamina, eh. Acero, vitamina.